partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. Es Rafa Gol, ya viene el gol.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 el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio les recuerdo que estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela en los 910 del AM en la ciudad de Medellín. Anochecer con Dios, su programa de fe y oración de, mi, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y todas las transmisiones de Fútbol por nacional y Medellín. Y los domingos aquí en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, muy bien. Muy bien, hoy se bajó el telón nuevamente del fútbol Y se bajó el telón definitivamente para Atlético Nacional No va más, no va más Nacional Quedó eliminado hoy Tuvo la posibilidad, si hubiera ganado el partido De continuar con vida, ir a jugar a Cúcuta Esperar la última fecha a ver qué, a ver qué iba a acontecer, qué iba a pasar Pero lamentablemente, muy prematuramente Fue eliminado Atlético Nacional Nacional era el favorito Para ganarse este título, para ser campeón Y fue el primer equipo clasificado con 35 puntos, con, 10, con 13 goles a favor, más 13, con la valla menos vencida, el equipo que más partidos ganó visitante, era Nacional, era el mejor, todos los números lo avalan. Y en estos cuadrangulares se vino de Derrier Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se vino Nacional tan feo? ¿Por qué se cayó tan feo? Y hoy queda eliminado. ...pues bueno, yo creo que el Nacional... ...ya tiene que estar manejando, estudiando la situación... ...hoy su técnico ha dicho que él es el culpable y si, y si hay que buscar responsables, pues sí, si usted echa la culpa, usted tiene toda la razón, usted, señor Osorio, es el responsable de esta hecatombe de Atlético Nacional, de que Nacional haya sido el hazme reír en estos partidos, frente al Tolima, frente al Junior, en estos cuadrangulares. Yo sé que hay hinchas que están molestos realmente por la pésima campaña de Atlético Nacional en estos cuadrangulares, porque Nacional fue el primero, ¿y qué pasó? Era el favorito para ganar, ahora... Si el técnico se echa la culpa, pues miremos por qué. Usted sí es responsable porque usted dijo, y lo ha dicho en las ruedas de prensa, número uno, usted se equivoca en la escogencia de las nóminas. Número dos, se equivoca en los planteamientos del partido. Eso lo ha dicho usted. Y número tres, se equivoca en los cambios. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el de hoy hizo los cambios que no eran, sacó los hombres que no eran. Sacó a Rovira, apenas sacó a Rovira, compensó al equipo le hicieron el gol y sacó a Sebastián Gómez, la dupla que venía manejando muy bien. De todas maneras, y fuera de eso, usted quiso potenciar jugadores y colocarlos en puestos donde no, habitualmente no juegan los jugadores, pero usted quería demostrarle al mundo que usted es el de Aguadas, que usted es el capaz. Y bueno, así no fue. Nunca me extrañó que para el partido de Hoyo en Barranquilla hubiera salido a ver nómina de nacional en el arco. Vladimir Hernández, a mí no, nunca me hubiera extrañado eso, porque eso no lo quiso demostrar, que usted era muy bueno para eso. Nacional hoy está eliminado, hoy Nacional está por fuera, y, hay, y la gente está preguntando, ¿y quién es el responsable? Pues el técnico salió a decir que él era el responsable, y yo estoy de acuerdo con usted, profesor Juan Carlos Osorio. Bueno, en un momento vamos a hacer el análisis de todo esto, de lo que pasó hoy en el estadio Atanasio Girardot, con la derrota de Nacional, hoy con el Tolima empató, pero es un, un empate con sabor a derrota y quedó eliminado. Por ahora les doy la bienvenida a los televidentes para que marquen las líneas telefónicas, aquí están los productos que vamos a entregar esta noche, marquen el 232-4604 y 018 5015 232-4604, 51 5015 llamen para que se lleven las prendas de Nacional de Medellín, los mud de Rafa Rafagal, las gorras de Rafa rafago, los balones que estaremos entregando, repito, entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Hago esta pausa y ya regreso con ustedes. Ya vuelve el super debate por Antioquia.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 productor de leche asociado a la cooperativa Colanta hace 13 años. Hace 15 años estoy en Santa Rosa de Osos. Mi compañera y yo compramos esta finca con 40 vacas. Nos daba trabajo sacar 400 litros. Ordeñamos ella y yo, estuvimos 5 o 6 años ordeñando ella y yo y fuimos mejorando la finca. Todo lo que hago dentro de la, de la lechería lo hago con amor. Cuando uno no hace las cosas con amor, nada le queda bien. La finca llama la ilusión y la ilusión mía era producir más leche. Colanta no solo nos compra la leche, nos presta asesoría técnica, asesoría veterinaria, nos enseñan a cultivar los pastos, nos enseñan al manejo de ganado, nos dan muchas capacitaciones. Siempre anhelé de tener una lechería. Hoy pues yo doy gracias a Dios porque la tengo y gracias a Colanta que me compré el producto.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 Retornamos al superdebate y aquí ya les presento a Don Elkin, el hombre que está monitoreando el chat, interactuando con todos los cibernautas. Don Elkin, buenas noches. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes, internautas. Este es el superdebate con los temas polémicos de la jornada del fútbol profesional colombiano especialmente. Hoy todos los internautas, los que escriban y los que participen en nuestra cuenta de Twitter, arroba rafagol bajo linares tienen la posibilidad de participar en los premios que cada ocho días entregamos. Y a propósito de premio, pues uno diría que no era el que debió tener nacional y no se dio de acceder a la final del fútbol profesional colombiano por una gran cantidad de situaciones y de errores que ha venido teniendo el equipo verdolaga. Eso sí, Nacional y su afición, su afición quedó como primera del semestre, porque a pesar que hoy bajo el tema de la afición un poco más de 23 mil espectadores, en promedio a Nacional le han llegado más adelante a Arbelá, lo dirá un poco más de 28, 29 mil personas. Esta afición sí que merece un equipo y un equipo a la altura del aficionado y no estuvo. ...y por varias situaciones, es cierto lo del técnico, él asume la responsabilidad... ...pero eso no es de decir yo la asumo y ya y punto, y se acabó el tema, no se acabó el tema señor técnico... ...posiciones de jugadores donde el único que le dio esa polifuncionalidad que usted pretendió... ...fue precisamente Daniel Muñoz, y es muy curioso, ¿por qué Daniel Muñoz queda como goleador de Nacional... ...y no anotó Barcos, y no anotó Cuchi, y no anotó Harlan? ¿Sería porque jugaba un partido sí y otro no? Ah, pero es que viene otro tema y son los extranjeros de Atlético Nacional, me parece que ninguno merece quedarse el otro semestre con el equipo verde de Antioquia, porque es que uno le pueden dar la oportunidad 10 segunditos, ingrese y marque la diferencia, no lo hicieron, lo que hizo hoy Sebastián Gómez, me parece es una bofetada para el técnico de Atlético Nacional, ¿por qué? Porque fue el mejor del semestre pasado con Nacional, con Rovira, y poco lo utilizó, hoy cuando las papas estaban calientes, vaya y juegue. Y marcó diferencia, claro que lo sacó para el segundo tiempo Cuando lo saca, señoras y señores Y al jugador Rovira, ahí empata el conjunto Deportes Tolima Colima Otra vez Nacional deja perder un tiempo, no el primero El segundo con los cambios Y de Independiente Medellín, yo sé que ha habido mucho debate por la salida de David González Hombre, los jugadores de fútbol deben saber cuándo salir Pero me parece que el jugador sí debe tener una despedida digna del jugador con mayor cantidad de títulos, cuatro, en el historial del equipo rojo de Antioquia. Esa tarea para directivos o para los hinchas de corazón, don Rafa Golina. Bueno, muchas gracias, don Elkin. La hoy, ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en Medellín. Y también estamos con Global Sport, líderes en mercadeo deportivo, activación de marcas, patrocinios, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas electrónicas de los partidos de fútbol en Colombia. Si usted quiere que su publicidad esté en los estadios, la publicidad electrónica, llame a Medellín, 444-6529, 444-6529, Global Sport. Y ahora sí... Vamos a ir a la polémica, vamos a ir al debate, yo sé que esto está, de una vez voy diciendo, porque hay jugadores que no merecen más estar en Nacional. La verdad, la verdad. Hay jugadores como Enríquez, que cumplió su ciclo. Mafla, que es muy joven, pero es el hijo del comisario. No es un jugador resistido por la hinchada. El Tino Costa, otro jugador que ni Funifa, muchas gracias por los servicios prestados, pero no puede continuar en Nacional. Otro jugador que tiene que ir es. ...Pablo Daniel Cepellini, ...esto que jugó Cepellini en estos cuadrangulares... ...estaba todo el mundo que sí, que le firme en contrato. ...pero Cepelini después de estos partidos que usted acaba de jugar con Nacional... ...hermanito, usted no es digno de portar la camiseta de, de, de Atlético Nacional... ...Candelo, Candelo... ...ay, Candelito... ...definitivamente Candelo es otro de los... ...siempre Nacional jugó con nueve, eso lo sabe Osorio... ...porque metía Candelo y metía... ...por ejemplo, eh, en Barranquilla, este otro... ...Cristian Blanco, sí, muy joven... todo está muy bichi y no era... ...y se equivocó usted, porque usted... En Barranquilla jugó con nueve hombres, con Candelo y con Blanco, que en la cancha estaban, pero deambulaban. Otro que se tiene que ir, el Pirata Barco, Patricio Cuchi, no pasa nada. Lo que se tragó Barco, los goles que se comió Barco y los que se comió Cuchi, no tiene, no tiene nombre eso. Y quiero decirle al señor Harlon Barrera, ¿usted cómo jugó? Uno dice, de pronto, bueno, ante Junior uno lo acepta porque dice, le van a dar pata, no sé qué. Pero no, usted no mostró jerarquía. Usted no ha demostrado la jerarquía de la capacidad que tiene, de lo que cuesta usted. Porque usted no vale dos pesos, usted vale mucha plata. Y usted no juega conforme a lo que se gana. No juega. O sea, usted para Nacional no rinde. Otro jugador que deberían tener en cuenta. Bueno, ahora sí... Vamos a la polémica, al debate. Luciano González se queda, el hombre que no tiene pelos en la lengua, genéticamente verde. Buenas noches, señor González, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Espero que respeten mi opinión como yo trato de, re de respetar la de ustedes, ¿no? Trato. Porque es que resulta que ya yo voy a hablar de los árbitros y me mochan, entonces yo quiero como, como dejar eso clarito, ¿no? Sí, se fue Nacional estoy muy triste, como estamos tristes, toda la hinchada del equipo verde, y ya comienzan las encuestas, pero sí les voy a decir una cosa bien clara, no voten corriente, porque Juan Carlos Osorio sale de Atlético Nacional el día que a él le dé la gana no lo va a sacar ni la prensa ni lo va a sacar la hinchada, ni lo van a sacar los directivos Sí, es simplecito es Y es un hombre que tiene la gallardía de echarse la culpa de todo Porque es un técnico que trata de proteger su grupo Cuando ese grupo ha sido inferior al técnico que tiene Cuando ese grupo no ha sido capaz de mostrar en un campo de fútbol jerarquía Sobre todo en finales cuando se exigía más de todo el mundo, y todo el mundo no puso la gana que tenía que poner. Yo no sé, pero eso sí les advierto, Nacional no se ha acabado, ni se va a terminar porque lo eliminen. Nacional tiene ahora que empezar a, a replantearse a su interior un montón de cosas, que no son propiamente la culpa de Juan Carlos Osorio. Por ejemplo, Nacional tiene que empezar a replantear el tal comité de contrataciones. ¿Cómo así que un empresario me llama y me dice, vete, tengo a Majija Díaz, el berraco de Aguadas? ¿Qué te parece? ¡Tráigalo! ¡Tráigalo! ¿Qué está pasando en ese comité de contrataciones? Esa gente que lo integra, ¿qué está pasando? Y se quejaba al principio del año el presidente Juan David Pérez de los despilfarros. ...que antaño se hicieron... ...pues la política sigue igual... ...de despilfarro... ...cuando hay menos plata... ...se sigue gastando igual... ...y eso no puede seguir siendo así... ...y eso no es culpa de Juan Carlos Osorio... ...yo acepto que él se echa la culpa... ...listo... ...porque es un hombre gallardo... ...y cuando hay gallardía... ...el que se echa la culpa... ...de los males del grupo... ...es la cabeza del grupo... ...y él es la cabeza del grupo... ...pero no solan, ...pero él sabe... ...él sabe... ...en su interior... Que no todo es culpa de él. Él sabe en su interior que hay un montón de gente que fue inferior al desafío de colocarse la camiseta de Atlético Nacional. Y que no voy a gastar mucho tiempo porque aquí hay muchas felicidades hoy. Y mucha dicha, pues, tienen también derecho a estar contentos y dichosos. Tienen todo el derecho a estar contentos pues y felices. Si, si decís que es no, que eso... somos felices, es porque cuando... Cuando eliminen a Medellín, vos también te pones feliz, me imagino. No. Ah, no. Yo no, no tengo por qué poner. Vuelvo y te repito. Yo no tengo. Cuando porque... nos eliminaron yo de la liga, no porque tengo... en la Copa, yo no tengo por qué ponerme feliz porque eliminen el Medellín. Y vos sabes los motivos. Y querés que te lo repiten, no te lo voy a repetir. Vos sabés los motivos por los cuales no me pongo ni feliz ni triste porque eliminen a Medellín. Pero aquí el problema de Nacional es muy simple. Sí, Juan Carlos Osorio, echémoslo Echémoslo. ¿Y quién con esa papa caliente? ¿Quién va a manejar a Cuchi? ¿A Candelo? Es que eso, a Hay que echarlos, hay que sacarlos. Puede Entonces, ir más. la profilaxis es total. Pero vuelvo y repito, los que andan con tanta gana de ver por fuera a Juan Carlos Osorio, del nacional, se la van a tener que aguantar. Porque él ni va a renunciar. Por lo menos eso lo va a entrever hoy y asume otro reto para desquitarse lo que ha pasado en el día de hoy. Bueno, señor González, ¿y ese guante lo va a entregar o no? Sí, claro. ¿Se lo va a llevar para la casa. Claro, no, no, eso es para los hinchas de Nacional, a nombre de Mister Villar, para que hagamos unas buenas tacadas. Te voy a mandar unos guantecitos de esto al Comité de Contrataciones de Atlético Nacional, para que cuando vayan a atacar ¿a, ¿a quién van a traer? Por lo menos averigüen, pues. Bueno, está bien. Pero ese cuento que para atraer a, a, ¿cómo es? A, a, a Tino Costa lo seguimos dos años por todo el mundo, mentiras, mentiras, mentiras Bien. fue un empresario, muy querido él, muy amigo mío, lo quiero mucho, lo aprecio mucho que nos metió el embuchado y, y el comité de contrataciones se tragó todo ese embuchado y cuando vino a ver Osorio que tenía para enfrentar el compromiso de este semestre se encontró que ya le habían montado el equipo se encontró que ya bueno, le había montado el equipo. Seguimos en el super debate. Eh, estoy de acuerdo con usted, señor González. Hay jugadores... Todos estos jugadores que me decía, les mencioné son jugadores que ya... Tienen que salir con el equipo atlético nacional Ahora, yo estoy diciendo que Osorio echó la culpa Y que estoy de acuerdo con él Usted es el único responsable Tiene toda la razón Ahora, si lo echan o no lo echan Eso es problema de nacional Lo único que sé Y usted está bien encaminado, señor Osorio El único que lo puede echar es Antonio José Y él es de la cuerda de Antonio José Porque Antonio José lo contrató allá En Europa Señor Osorio, bienvenido al debate ¿Qué Hola, pasa Rafa. con el medallo? <risa> David González Oiga, David González pero antes de hablar de David González, de David González, este guante, Martín. este guante de Mr. Villar, señor Velosa, de Mr. Villar, lo vamos a entregar también para los hinchas de Independiente Medellín. Mire, eh, resulta, bueno, que, re, resulta, resulta que Juan Carlos Osorio, sí, él asumió la responsabilidad, pero se equivocó en la rueda de prensa. Porque es que este equipo está en construcción. Este equipo está en proceso. No me venga con esos cuentos. No me venga con los cuentos. En proceso diría uno podría estar Santa Fe. Santa Fe que está ahí decolado, por ejemplo, que no tiene nada. ¿Ah? Que tiene un buñuelo y dos bananos, hermano, así de sencillo. Nacional que tiene la mejor nómina del país. O ya no la tiene. Sí, o ya, ya no tiene, la, tiene. Sí, la tiene. Porque Juan Carlos dijo que el único jugador que había pedido era Baldomero, Baldomero Perlaza. Sí. Y, pero ahí le tenían a Tino Costa un gran refuerzo. Mm. Le tenían a Cuchi. Mm. Le tenían a, al arquero Aldair Quintana. Jugador de, jugador de selección. Sí. No, estoy diciendo la verdad. La verdad, hermano. Entonces no me venga con cuentos que este equipo está en construcción. Mejor, mejor diga, Juan Carlos, Juan Carlos, porque a más amistad, más claridad, que usted se equivocó porque la rotación usted la hizo también. En las épocas pretéritas de Atlético Nacional Cuando usted salió campeón Pero no hizo las barbaridades de ahora ¿Cuáles? Siempre yo entendí Escuchando a los técnicos y hablando con ellos Que Los mejores técnicos son aquellos Que sacan partido De los jugadores en donde mejor se desempeñan Cristian Blanco Puede que juegue de lateral izquierdo Pero no de puntero izquierdo, no de puntero izquierdo. Daniel Muñoz Daniel Muñoz tendría que jugar, siendo el goleador de Nacional, de mitad de cancha hacia arriba. Y en muchos partidos él jugó de defensor, cuando se dio cuenta eh, Juan Carlos, pero ya al final, que era el goleador de Nacional, ahí sí lo puso de mitad de cancha hacia arriba, pero jugó muchos partidos atrás, hasta de zaguero central. Le faltó hasta, jugar de asquero. Hasta, hasta, sí, hasta de zaguero central. Le faltó porque, el curiafalo. Porque qué pena con Juan Carlos. Pero él nos quería demostrar que él, sí, usted puede hacer lo que quiera con su equipo, pero a demostrarnos... Que usted a todos los jugadores los pone o los pone cuchilla y polifuncionales. No todos están para ser polifuncionales. No o sea, todos. Por eso el mejor técnico es aquel que pone el jugador en la posición en, que la, en la que mejor se desempeña. Así de sencillo. Si el señor Mafla es limitado como lateral izquierdo, no lo puede poner de puntero izquierdo. Porque no le va a dar, no le va a dar. Cristian Blanco menos. Y por eso en este último partido ya escogió mejor la nómina que en partidos anteriores. Así que, por la escogencia de la nómina en partidos anteriores, fue que se perdió. Así de sencillo. Así sí, de ya. sencillo. Pero has cometido una ligereza, porque él jamás habló de que este equipo estaba en construcción. Claro, lo dijo hoy, hoy en no. la rueda de prensa. La palabra construcción ah, nunca la utilizó Hoy la dijo. Hoy la dijo. Nada. La hoy no. la dijo. Tres, más de tres meses no, la, hoy no, la, la, hoy la dijo. En la proceso. Hoy la dijo en la rueda de prensa. Habló de proceso. Y le, le hago, y le hago otra pregunta a usted, señor. Habló de proceso. Le voy a que es distinto Vea, hoy, a hoy, que, hoy que usted está como tan achicopalado no, y así achicopalado, y, está, claro. y, está, y está como hablando suave claro. cuando en otra oportunidad sube mucho la voz. Yo no, yo no voy a hacer leña del árbol caído. No, mire. me parece que si sí te encanta. Ve, que haya, que haya te hago una, pregunta, te hago una pregunta. Eh, González eh, seria. vos ¿Diste aquí en este programa que querías enfrentar al Tolima hoy pensarlo y muy... al, Puesto, sí, y al ah, No, el, y perdón, Junior. perdón, me equivoqué él dijo que quería enfrentar al Tolimita y al, al, al Tolimita hoy también eh, sigo y no, pensando ¿sí? exactamente sí. igual que es el Tolimita es que, ah. es que dónde está la historia del Tolimado para decirle equipo grande de Colombia, es el Tolimita pero habría que, que reconocerle que siempre le gana Nacional exactamente igual que es el Tolimita pues eh, habría que reconocerle que cuando no le gana Nacional el empate y lo elimina, como bueno, hoy. hoy, no bueno, le, hoy no pues necesito no, no ni, ni siquiera no, ganar yo, yo, pero es, es que eso, eso no emite ni reconocimiento y no reconocimiento porque está ahí, pero que usted me venga a decir que es un equipo grande, uh, uh, que es un representante de Colombia, es el tolimita todavía pues, y, y eso pero, lo sabe el senador que, se... que contrata jugadores de 20 pesos y lo sabe el técnico y lo saben todos menos ¿eh? ¿sí? ¿sí? ustedes menos ¿sí? ¿no, sí, no, no, ustedes yo quisiera yo quisiera por lo, me... por lo menos para Medellín unos cuantos jugadores Montero, ese arquero me interesa ese arquero me interesa no, no, y me no. dijeron y me dijeron que el senador no lo va a tener en cuenta para Mire, el yo le voy a decir una cosa, vea, por lo del con, con lo que gana Kuchen, <coughs> con lo que gana Barcos y con lo que gana el Tino si, Costa, pagan toda, toda la, de la nómina sí, del sí, Tolimes sí. Tolimes sobre sobra plata. Es más, yo recuerdo que el arquero Montero <coughs> cuando eliminó a Nacional aquí, el arquero de Nacional era este argentino. Sí, Monetti, Monetti, Monetti. Monetti Monete ganaba 50 mil dólares mensuales y el arquero del Tolima ganaba 3.500 mil dólares mensuales y fue campeón. Lo, pero lo, lo no es aquí. culpa de por eso, Monetti. Pero le estoy diciendo es hermano que con ese, no, porque ah, es que bueno, Nacional es mucho más bueno. equipo y por eso al que, da, al que se le da más se le exige más. Punto, a Nacional hay que exigirle... No, bien, ...porque Nacional es, que, es la mejor nómina del país... ...es que hoy a Nacional no, elim, no lo eliminó el Tolima... ...bien eliminado... ...lo eliminó el Tolima hoy... ...porque el Nacional gana hoy... ...el domingo claro, iba a Cúcuta bien, y jugaba... Y, y, ...y quedaban todos con 10 no, puntos... ...bien sí. eliminado desde el partido con no, no, Junior ...no, no, ...usted reconozca, usted, Nacional, usted reconozca... ¿no? ...usted reconozca en el Tolima... Ojo ...el, la palabra el Tolima, a mire, el Tolima fue el que eliminó a Nacional... ...y le voy a decir por qué Rafa... ...de 6 puntos le sacó 4... Sí, ya. Junior también le sacó cuatro Y le voy a decir por qué se elimina en el partido anterior Por una palabra nueva que voy a emplear Por descaste de los jugadores Jugadores descastados Sin casta Sin categoría Sin bueno. mentalidad de campeones Indignos de lucir la camiseta de Atlético Nacional Rafael, cuando quiera hablamos de David González ya vamos Bueno, corta. señor Augusto Velosa, bienvenido al primer debate. Sales, Don Rafa, Rafa, ¿Usted Rafa, lo... cómo vio hoy la salida nacional? Hombre? Ya, perfecto, permítame. A nombre de Mr. Villar, mire, hoy me toca el sí, de la, la América de Cali, eso. porque los de Millonarios ya se acabaron, todo el mundo solicitó el de Toca ah, la América, pues. No, si está ah, líder, a propósito, está líder ah, del grupo donde está la América. Bueno, de los últimos... Eh, 15 puntos, tan solo Nacional logró 5. Indudablemente es un fracaso total este año del Atlético Nacional, para olvidar. Eliminado de cuatro certames: Liga 1, Liga 2, eh, Copa Colombia, Libertadores, un fracaso total. Y hoy Osorio en la rueda de prensa, por supuesto tenemos que sentar en lo que ha dicho Osorio en la rueda de prensa. Ha dicho verdades, como también ha salpicado a mucha gente. Primero, dice Nacional está en crisis por los malos manejos de los últimos años cuatro. de los últimos cuatro años entonces por supuesto aquí salpica a los directivos anteriores y también salpica a los actuales dice últimos cuatro años y ahí no estamos de acuerdo me parece que generalizó debió saltarse doño, dos años atrás y, y echarle la culpa a los que hicieron malas cosas dos años atrás no estos últimos que han hecho y los las que cosas el, no, no, en el último de los año años. Espera, tenemos que empezar los que tenemos, los últimos años atrás. tenemos que empezar un proceso dice no Nacional no está para procesos, pero Osorio sí dijo hace un mes, dijo, espéreme, ni verá Nacional dentro de un año, ¿cómo será ese proceso cuando terminemos en un año? En un año, en un año. ¿Usted cree? profesor Osorio, que Nacional está para esperar un año un proceso. Dice, debe replantear Nacional todo, desde la manera de buscar jugadores. Ya hablamos antes de a los scouting del Atlético Nacional, y en eso tiene razón, se han equivocado en la contratación de jugadores nacionales, ...e internacionales, desde Omar Duarte para acá, equivocaciones a granel en la contratación. Dice, tiene Nacional que aceptar que en los últimos cuatro años se ha equivocado, bueno, ya hablamos de los directivos... ...dice, solo pedí un jugador, Perlaza, dice, y volvió a decir hoy, el mejor volante llegador del fútbol... El ...mejor colombiano. atleta de no, Colombia. No, pero, pero hoy ya no hablo tanto de atletas ni dice, el mejor llegador. volante llegador del fútbol colombiano... ...no, mejor dicho, Queiroz, llamalo Queiroz a Selección Colombia, microciclos... Jugador para Selección Colombia, no es un jugador para Nacional, profesor Osorio, y usted sigue pegándose contra la pared por eh, defender y justificar una equivocación en la contratación o en decirle a los directores de Nacional, contrata, a ese lugar que es el que yo quiero, equivocado totalmente. Dice, y otra equivocación del profesor Osorio, dice, Nacional no, no vale hoy ni 20 millones de dólares. Y entonces comienza a comparar la nómina nacional con lo... Dice, Flamengo cuesta 140 millones de dólares, River 155, porque tenía que compararse un Nacional con, con River y Flamengo. Sí, compárese con Tolima. Compárese con Tolima hermano compárense con Tolimi ¿Con, con el resto de equipos del fútbol colombiano no con no con Fly como River y con Rivers, como diciendo ah es que ustedes estaban esperando que yo clasificara a Copa Libertadores de América y quedara, que quedara también campeón de Copa Libertadores con una nómina que no vale ni 20 millones de, de dólares me meto yo a la revista especializada de contrataciones y valores Transfermark y hoy Nacional está evaluado en 25 millones de euros no 20 millones de dólares como dice Osorio sino 25 millones de euros seguido por millonarios que están 24 millones de euros bueno tengo equivocaciones Pero la más grande equivocación y O me va a tocar meterme a un colegio Al profesor de matemáticas A que me diga cómo se hacen los promedios Dice que Nacional es un promedio de 23 años Hombre, Cuadrado, el arquero tiene 34 años Profesor Osorio Bocanegra tiene 32 años Alexis Enrique 36, Tino Costa tiene 34, Barcos tiene no 35. Entonces, ¿cómo va a sacar un promedio de 23 Desquite años? Caberosa. No, no, no, no. Saborea su no, triunfo. Que usted no, no, el... no, no, no, no. No, no, no, no, no. Ese no es no, diga, eso. No diga eso, no diga eso, hermano. No el problema es esta porque gente. Porque somos admiradores. Tienen siete tipos, no, no, no, no, ya, ya eliminaron de Pero, Antico González, somos admiradores de Osorio. sobre todo, Osorio. Pero hoy en la parte estadística y lo que dicen la rueda de prensa, unas verdades y otras que no son. ¿Qué? Es vendedor no de mentiras en ciertas cosas, mi estimado González. ¿Qué tal, que, decir la verdad? ¿qué tal que no lo admirara? Y queremos en Osorio, pero hoy, en los últimos dos meses, algo le pasó a nuestro profesor Osorio. Se transformó negativamente en muchas decisiones, en elecciones y en cuestiones tácticas, indudablemente equivocadísimas. Pero no sale de Atlético Nacional, se idea. los advierto. Ah, para no, que si no usted voltee, lo dice, a listo. Doctor, Ardila, no, no, yo no soy ningún doctor Ardila, pero si la directiva de Nacional tiene 5 centímetros de frente, no puede sacar un técnicazo de estos para traer a cualquier chisgarabis. Bueno, no podemos caer en, en lo que hacen los vecinos. Cada cuatro partidos cambiar de técnico. No podemos caer jamás en ese caso de error. Bueno, por menos han sacado a otros. Por eso, problema de. Entonces, tranquilo. De eh, yo sé que Antonio José que está de ya de embajador en Inglaterra él fue el que lo contrató y él será el que lo va a echar nadie lo va a echar, no se preocupe por eso sí, pero, pero él es el responsable de esta hecatombe del equipo atlético nacional él, y solo él, es el responsable y ya lo dije, ¿por qué? ¿usted qué dice Juan Diego? a ver, ¿usted cómo ve o cómo vio a su técnico eh, eh, con esas declaraciones? muy buena noche Rafa Gómez. saludo especial para usted, para su todos técnico, los televidentes hombre. pues hombre mmm, es que son varias varias eh, ...inconsistencias en cuanto a lo que él dice, porque yo no... ...o contradicciones mejor, porque yo no, no le encuentro sentido. Hace unos años él hablaba de que Nacional no estaba para procesos. Hoy hablaba de que Nacional está que, que está iniciando un proceso. A ver, de esta campaña se está viendo como un gran fracasado. Pero algo le doy, y ese es lo siguiente, eh, Rafa, es apenas puedo trabajar cuatro meses... Para poder ensamblar un equipo y poderle dar una unidad táctica. Sí, él prometió 50 sesiones de entrenamiento, 100 sesiones de entrenamiento para poder eh, amoldar el equipo. Digo, dos kilos después de 100 sesiones y ya tengo el equipo listo. ¿Cuántas? Juan, Juan Diego, mira. 100 unidades de entrenamiento. ¿Cómo llegó a ser el líder con 35 puntos? La delantera más goleadora terminó más 13, la valla menos vencida. En sí. ...cómo lo hizo y ahora en estos cuadrangulares se churreteó el señor Osorio. Precisamente por eso decía yo Rafa que, que, que él decía que iba a conseguir el equipo ideal... ...para llegar a finales, porque la, la política principal en la, en la estructura de Atlético Nacional... ...por parte directiva, es que ese equipo se conforma para ser ganador y protagonista... ...de los torneos donde participe, entonces se le exige al técnico, el señor llegue a trabajar e inmediatamente a conseguir resultados sí, que los consiguió lo que usted dice eh, Rafa, es cierto pero ahora en finales no pudo amoldar el equipo no pudo encontrar el equipo ideal ¿y cómo lo va a encontrar cuando un, un lateral izquierdo como Cristian Blanco, un juvenil lo ubica como punta por derecha y dice que es una grata revelación por ahí lo ubicó como punta por izquierda a Cristian Mafla central, central por izquierda lateral por izquierda ...punta por derecha... ...punta por izquierda... ...y Daniel Muñoz... ...en un solo partido... ...le íbamos a hacer las tres posiciones... ...extremo... ...lateral derecho... ...y lateral izquierdo... ...entonces un jugador... ...no se va a confundir... ...cuando le toca asumir... ...ciertos roles que... que de pronto él está acostumbrado... ...a una condición natural que lo ha formado... ...para estar en esa posición... ...entonces de ahí vienen ciertos cuestionamientos... ...que nos parece a nosotros... ...que han sido los que han... Eh, ...dado al traste... ...con esa campaña de Nacional... ...ahora... Condenó totalmente la pareja Rovira-Sebastián Gómez, que en el primer semestre fue la pareja más exitosa en la volante de Nacional. Los vino a unir hoy, y mire, ¿qué pasó en ese primer tiempo? No fue lo mejor que tuvo Nacional, no fue lo mejor eh, dentro del, del trabajo eh, colectivo de esos dos jugadores. La importancia que tuvo, y tan importantes estaban, que no entendemos todavía. Yo todavía me pregunto, porque lo saca a los dos del partido. Cuando necesitaba que esos dos jugadores siguieran en su fútbol y entregando el nivel que estaban entregando. Y poner a Baldomero Perlaza que no, estaba, que no estaba para la condición que es. O es sea, que Valdomero Perlaza es un volante central. ¿Cómo va a poner de volante llegador, como dice, como dice él? A poner a Baldomero Perlaza como, un de, como un, casi un centro delantero. En un pasaje de la transmisión le dije yo a, a, al compañero Augusto, le dije, Augusto, estoy equivocado. Baldomero Pelaza es centro delantero, usted ha el centro delantero, usted o dice, sí, es delantero. Yo no entendía, pero ¿cómo, hace, ¿cómo va a estar Baldomero Pelaza el centro delantero cuando es un volante de recuperación y no tiene características bueno, entonces, para ser un atacante? en resumidas cuentas, pues, concluí pues, entonces, en todo tu eh, programa A ver, una conclusión. Eh, Fuera Osorio y ya, listo, se la gol. No, no, es que es que noche, no, no, no, que no, a ver, a ver, a ver, a ver. a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, simplemente estoy exponiendo no, no, no, no, no, no, no, no. un punto no, de vista. Parece, no. Qué pena el o sea, Estoy exponiendo un punto de vista personal de acuerdo a lo que he visto con Nacional. Lo que pasa es que lo de usted es un amor por el técnico, una amistad no, que lo une no, no. y lo tiene que defender. No, no, no. Afortunadamente, yo no, soy, que de el, yo no soy amigo de. Gustavo Tomatinto con con él ca yeah. cada tres días, se encuentra con él, de hoy, y todo eso, y, y, y, lo y, y, lo y, y, y el señor Cuello Núñez cuando estaba aquí, pero bueno. bueno, bueno, yo no, yo veo, yo veo mi, yo mi punto de vista, de tengo mi punto de vista sobre lo sí, que veo pero, de este técnico nacional pero, pero, y son mis conclusiones. Voy a hacer la pausa comercial, voy a hacer la pausa comercial y ya regreso, les quiero decir lo siguiente. A mí... Me parece, a mí, a mí, me parece que el señor Juan Carlos Osorio tiene problemas personales, no sé si familiares, y eso los ha trasladado al terreno de juego, a las ruedas de claro, prensa, lo eso vos. lo hemos visto. No sé de, de Oye, qué tipo vos. es, pero que el hombre tiene problemas, los tiene, y eso se le ha reflejado vale, en su trabajo. Pausa y regreso.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 en Bello estamos transformándonos En la ciudad intervenimos 46 escenarios deportivos Instalamos 29 ques infantiles y 40 gimnasios al aire libre Invirtiendo más de 10 mil millones de pesos en estas obras Todo porque en Bello estamos hechos de progreso Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para usted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 160 lotería de Medellín apuesta legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia TV en grande. Proseguimos en el superdebate. Al final del partido le entregamos el trofeo de grabados artísticos a Sebastián Gómez que fue sustituido en la segunda parte, pero que fue la gran figura del primer tiempo de Atlético Nacional, junto con Brian Robía, ambos excluidos del partido. Así habló al final del juego... Sebastián Gómez con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha, Rafa Gol, radio y televisión, grabados artísticos. Ingresó con Atlético Nacional, marcó una diferencia enorme. Don Sebastián Gómez, felicitación, le entrego este trofeo, el último del año para jugador de Atlético Nacional. Pero es importante entregárselo a usted, porque ingresó y no había jugado mucho y marcó diferencia. ¿Qué piensa en lo que pasó al final? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la mención. Creo que no tuve muchos minutos este semestre pero pero estaba esperando esta, esta oportunidad, había tomado esto como un reto y y creo que la vida lo, lo premia a uno dentro de todo lo que pasó, creo que nosotros no, que, no quedamos eliminados hoy sino en, en todos los cuadrangulares dejamos ir muchos puntos en casa y la verdad que, que eso nos cobró Oiga, yo eh, lo dije en la transmisión de Rafa Gol en radio y es que cuando hay jugadores muchas veces que no, no, no los utilizan y juegan al final a veces dicen ve ahora sí me van a poner, pero usted entró a comerse la cancha. Sí, sí, como te dije, estaba preparado para esta oportunidad, había tomado esto como un reto, eh, no me desesperé, creo que estoy muy joven, tengo 23 años y esto es un aprendizaje, ya toca esperar qué pasa y... Y terminar de, de la mejor manera en Cúcuta. El técnico nunca, usted nunca le preguntaba, profe, el semestre pasado fue uno de los importantes de Nacional, ¿usted nunca le, le, le preguntaba o le decía algo? No, no, la verdad que no, la verdad que no, la verdad que estuve muy tranquilo y muy paciente. Oiga, lástima, porque se tiene nómina y una afición que los acompaña en toda parte. Sí, aparte de todo es agradecerles a toda la hinchada que nos acompañan en las buenas y... Y en las no tan buenas, y bueno, ya van a llegar los resultados. Seguramente el otro año. Que Dios lo bendiga, señor. Feliz año y que le traiga al niño Jesús, hombre, que ya no se pudo en el fútbol. <risa> claro que sí, que Dios lo bendiga y muchas gracias. Señoras y señores, Sebastián Gómez, jugador de Atlético Nacional, vea. No jugó mucho durante el semestre, jugó, el técnico lo saca en el segundo tiempo y le entregamos el premio por lo que hizo con este Atlético Nacional Gra Rafa Gol Radio y Televisión, gradados artísticos. Bueno, gracias a Don Elkin eh, Yo creo que es bueno sacar las conclusiones de lo de hoy, del partido de hoy. No sé, señor González, ¿qué puede decir hasta ahora? Que estoy muy triste porque no puede eliminar un equipito como el Tolima. Pero mientras esté Juan Carlos Osorio, hay futuro con Atlético Nacional. No, ya ni, ni quedando eliminados, eh, dejan la soberbia, hombre. Vea, el señor Juan Carlos Osorio, el señor Juan Carlos Osorio, cuando habló de que el promedio de Nacional era de 23 años, ese parecería un mensaje, tal vez le creo, si es un mensaje a futuro para el próximo año que va a tener ese, ese equipo, entonces fuera los barcos, fuera los cuchis, fuera eh, oh, sí, no. cuadrado, fuera cuadrado, Enríquez, los que tienen más de 30 años, para tener ese promedio. Mire, el profesor Osorio dijo que eh, en cuatro meses no iba a hacer milagros, hace cuatro meses llegó, ¿qué dirá entonces Aldo Bobadilla que cogió al Medellín y... Faltó un golcito para clasificar. Solamente perdió un partido de como de 14. ¿Qué pensará Harold sí, Rivera, que, viene, que cogió a Santa Fe de últimas, y Rivera, está casi a... llegar a una final, Harold Rivera, sin de último, con un equipo regular songo. No, por favor, Osorio, no, pi... <risa> no, no, no, no, no, aterrice más en, en sus declaraciones. No ¿Qué lo tiene lo que a ver? A... Oiga, ¿qué tiene no que ver? Digas. Dijo, dijo, no, ¿qué no le pasa qué al pasa? fútbol antioqueño que antes, Nadie que apenas te ve... tenemos 15% de jugadores yes. antioqueños regados en el fútbol colombiano? ¿Qué tiene que ver eso con Atlético Nacional? El fútbol antioqueño? Hoy hizo un buen partido atlético nacional, hizo un compromiso como para olvidar todo lo que había pasado en el semestre, pensábamos en muchos momentos que se iba a lograr el objetivo, pero infortunadamente con ese Tolima tan impredecible y con las variantes que hizo el técnico, no se pudo. Bueno, al final los hinchas de corazón hablaron sobre la eliminación de Nacional, con Don Elkin, la voz. Termina el partido Atlético Nacional, uno deportes Tolima, otro nacional, se pierde la posibilidad de ir a la final del fútbol colombiano Pero quedan estos hinchas, los hinchas de corazón, llenan todos los estadios del país ¿Qué dice el hincha de corazón de Atlético Nacional? Don Jackie Posada, seguimos con Rafa Gol Radio y Televisión Rafa Gol Radio y Televisión a través de Todelar 910 AM, lunes a viernes 12 a 3 de la tarde y a través del Facebook Live ¿Usted qué dice de Nacional? Mercado abundante y bien grande y no hubo quien cocinar a mí. ¿Nevera llena y muriéndose de hambre? No, no, no, definitivamente el técnico no, hay que esperar el otro ¿Usted año. ¿Usted qué dice, hombre? Increíble cómo mueve todo un equipo para dejar a Perlaza en la cancha, descuadra toda la, la formación. ¿Usted qué dice? Yo dirijo el equipo gratis a Osorio, que se vaya allá, ya que estamos viendo la salida de tanta gente en Colombia, que Osorio ya no esté más en ¿Y ¿Qué ciudad? profesión tiene? ¿Abogado caballero? ¿Cambiaría de profesión ¿Cambiaría de abogado técnico? ¿Manejo a Nacional gratis? ¿Lo manejo gratis y mejor que Osorio? ¿Usted sigue gana litigios? ¿Seguro que sí? ¿Usted qué dice? Pues que al principio estuvo bien como las jugadas, pero ya después Osorio se puso a inventar mucho y además como no puso a Vladimir, también Miramos ahí... Ya. Es tu hija, señor. Orgulloso de ella, orgulloso la amo, así como amo a mi nacional. No se pudo otro año más, estando siempre presente. Pero eso sí le digo, Osorio, hermano, se equivocó. Regalamos muchos partidos, muchos puntos. La casa hay que hacerla a respetar, pero siempre presente con el verde. Ya para otro año era muy bien. Usted, ¿qué piensa? Necesitamos una limpieza nacional de inmediato. No aguantamos más eso. Llevamos cuántos fracasos en, la, en el semestre, en la temporada y no. Necesitamos una limpieza cuanto antes, Nacional. Besas, ¿no besa mal? esa camisa que vale mucho, hombre. Besala. Significa mucho. Besavia y la otra Nacional, vea. ¿Usted qué dice, amigo? Nacional. Mal, un partido que teníamos para él. Lo ganó 3-0 en el primer tiempo. Cuadrado, nos llegan una vez, un gol. Necesitamos un arquero que gane partidos. Sigo saludando aquí el hincha de corazón. ¿Usted qué dice, amigo? Bueno, que bueno, Dios bueno, lo bendiga. Pero está loco, hermano. está para que se vaya a manejar el Kinder que él tiene. Que a no ver, van a ver, Kinder, que él tiene hermano que nos respete, hermano. Usted tomó fotografías en el interior de la cancha, ¿cuántas tomó más o menos? 37 fotografías. ¿A quién le tomó más? En las primeras de Atlético Nacional que pudo. Ganar 3-4 por 0, pero no lo hizo. Él es el Búfalo Posada, tiene cara de búfalo. ¿Usted qué piensa del partido? Eh, realmente Osorio debe irse del, partido, del equipo y hacer una limpieza desde las directivas hasta, lo, hasta, hasta todo el fondo de la logística y todo, porque Nacional tiene un fracaso. Eh, Osorio está loco, ¿cómo saca los dos mejores jugadores que estaban en el partido? Voy a voltear a este lado, ve una gran cantidad de hinchas de corazón. A ver, joven, ¿usted qué piensa? Osorio está de mente, Osorio, ¿cómo puede sacar...? el ah, mejor jugador de la cancha el mejor jugador de la cancha, ¿No dos mente A ver, Don Mayer Candelo, ¿qué pasó? Ah, no, no, no, no sí. Se está muriendo de hambre con el refrigerador lleno Hay que ponerle alegría a veces a algunas situaciones Amiguito, ¿qué piensa? No, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero es que el técnico peace, ha muchos errores A ver, el padre y el hijo futuro. Primero el papá Sacar a ese técnico de aquí porque ese no tiene futuro Ese técnico que se vaya ¿Usted qué piensa del partido? Yo no quiero. Ah, que no quiere, que no quiere el papá, ok. Aquí terminamos, vea, ustedes señores siempre ganan el partido, ustedes son una gran afición, un aplauso verdolagas para ustedes. Bueno, ahí estaban los hinchas de corazón, inconformes y cualquiera, pues uno quedará eliminado cuando ni siquiera ha terminado la contienda, faltando. Un juego ha sido eliminado Atlético Nacional. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Y llegó la hora del yogur Colanta. Colanta sabe a más, sabe a campo. Ahora el yogur Colanta con nuevo diseño en sus empaques. Búscalo en tiendas y supermercados. Más sabor, más fruta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Dale vida a las defensas de tus hijos, dales el nuevo yogur, vida de Colanta, dales uno, porque Colanta sabe más, sabe a campo. Nuevo yogur de búfala Colanta, rico en proteína, entre ricos sabores, maracuyá, fresa y mora, tienes que probarlo, Colanta sabe más, sabe a campo.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 Colchones Egoflex. Egoflex. Egoflex. Egoflex. Teléfono 260 40 21. Egoflex. Egoflex.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 B en Grande. Bueno, ya tenemos los resultados de la jornada. ¿Cómo quedó? ¿Cuál es la próxima fecha? El equipo más taquillero, la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Armelaez. Buenas noches. Don Rafa Gol, buenas noches. Presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 5 los cuadrangulares. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Barranquilla con 33.000 mil. ...231 espectadores... ...la segunda en Medellín... ...23.705 espectadores... ...y la tercera en Bogotá... ...donde asistieron 16.360 espectadores... ...el acumulado está de la siguiente manera... ...primero... ...en la ciudad de Medellín... ...575.143... ...segundo Bogotá... ...319.619... ...tercero en Cali... ...298.731 espectadores... ...el equipo con más asistencia es nacional... 377.638 espectadores Un promedio de 29.049 por partido Los resultados Junior 1, Cúcuta 0, Nacional 1, Tolima 1 En el otro cuadrangular Alianza Petrolera 0, América 1 Santa Fe 1, Deportivo Cali 1 Las posiciones En el cuadrangular A, primero Junior 10 Segundo Tolima 8, Tercero Nacional 5 Cuarto Cúcuta con 4 en el cuadrangular B, primero América con 9, segundo Santa Fe con 8, tercero Cali con 7 y el cuarto es Alianza Petrolera con 4. Y la próxima fecha, la número 6 de los cuadrangulares, Tolima enfrenta a Junior y Cúcuta enfrenta a Nacional en el cuadrangular A. Y en el cuadrangular B, América contra Santa Fe y Cali será rival del equipo Alianza Petrolera. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias, don... Carlos Alberto Arbeláez y tenemos a esta hora el informe de los juegos nacionales donde Antioquia lidera los juegos en deportes. Antioquia pensando en grandes. Sí, señor. Sí. Y el informe lo vemos con Donelkin. ¡Lamó! Soy antioqueño toda la vida de la chagua de la chagua de la chau chau chau. Soy antioqueño toda la. Señoras y señores, es el informe de los Juegos Nacionales 2019 Indeportes Antioquia, pensando en grande La gobernación de Antioquia, Rafa Gol Radio y Televisión Les presenta un informe donde Antioquia va por el cuarto título consecutivo En los Juegos Nacionales Hemos ganado ocho veces Más de 800 deportistas antioqueños participan del 15 de noviembre Al 30 de noviembre y vienen también los paranacionales Por Antioquia Amor por esta tierra y los vamos a ganar. Mónica Ospina es la entrenadora del equipo de balomano femenino que ganó medalla de oro en los Juegos Nacionales. Profe, ¿cómo me le va felicitaciones y cómo se logró ese triunfo para Antioquia? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Con mucho trabajo, es un trabajo arduo durante tres años y que fue fundamental para poder obtener la medalla de oro. Claro, ¿cómo fue la preparación? ¿Cuánto tiempo se prepararon y cómo fue la... ...inversión y el apoyo de Indeportes Antioquia con la Gobernación de Antioquia? Fueron tres años, tres años arduos en la preparación, a doble jornada... ...unas chicas que entrenaban a las seis de la mañana, ocho de la noche... ...y pues obviamente la parte de Indeportes Antioquia y de la Gobernación fue fundamental... ...porque ellos son los que dan todo el recurso para poder obtener estos resultados. ¿Qué se siente ganar? De satisfacción grandísima por todo el, el tiempo invertido. Profe, que Dios la bendiga, felicitaciones. Gracias. Soy Antioqueño toda la vida. Antioquia he de morir. Para papá. Pa. Y comienzan a llegar los deportistas de Antioquia que han venido ganando medallas en los Juegos Nacionales en Bolívar. Don Dani Díaz Arbeláez. Hay un Arbeláez muy popular en Rafagol. Felicitaciones, señor. Medalla de oro en Karate Do. Sí, eh, medalla de oro en la modalidad de cata por equipos. Eh, junto a mi otro compañero Alejandro Ramírez, eh, ambos de Marinilla. Y mi compañero Samuel Giraldo, del municipio de Envigado. Samuel Giraldo, también medalla de oro en los Juegos Nacionales por Antioquia en Karate Do. Jovencito, ¿cómo me le va? ¿En qué categoría ganó? Eh, gané en Cata equi Equipo Mayores con mi compañero Dani Díaz y Alejandro Ramírez ¿Cómo fue el evento para usted? Porque tengo entendido que debutó y debutó con medallas eh, Sí, son mis primeros juegos nacionales, eh, con 10 pero... Todos los nacionales que habíamos sido desde el 2016 los ganamos todos, pero cuando llegamos allá fue un año completamente diferente, sentíamos la presión de mantener el invicto y que en los Juegos todo el mundo quería ganar, entonces era como esa presión que nos tenía, pero igual pudimos lograr el amallador. Como diría Bolillo, tensionadito bacano, medalla de oro, ¿qué reconocimiento le da Indeportes pensando en grande y la gobernación de Antioquia? Eh, nos dan 10 millones que lo tenemos que repartir entre los tres. ¿Va a pesar platica? <risa> no, necesito pagar deudas. Ah, pagar deudas y los demás que esperen. Oiga, que Dios lo bendiga, jovencito. Muchísimas gracias. No fue uno, ni fueron dos, ni tres, ni cuatro, fueron cinco medallas que ganó Tatiana Muñoz en el canotaje en los Juegos Nacionales. Tatiana ganó muchas, ¿cómo hizo? Eh, pues sí, no, eh, he venido trabajando muy duro durante esos. Estos últimos años, más que todo este año, se ha venido haciendo una labor pues, muy buena en compañía de los entrenadores de Deportes Antioquia, que siempre nos ha apoyado. Y pues no contenta porque eh, me queda la satisfacción del deber cumplido. De, se ve reflejado todo el esfuerzo, todo el trabajo que, que se hizo durante todo este año. Pedagógicamente, ¿cómo se practica el canotaje? Bueno, el canotaje es... Una embarcación, un bote pequeño, eh, el canotaje está dividido en dos, en dos disciplinas o en dos ramas, por decirlo así. Uno que es la canoa, que es donde el tripulante va arrodillado, y otra es el kayak, que es el que yo practico, que es donde voy sentada y remo por ambos lados. La persona que va arrodillada solamente rema por un lado. Por eso es que usted tiene tanta fuerza, acá sí, acá sí yo miro, Uy, a ver, a ver. Oiga, uy, no, no, no, no, no, qué huevito. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el apoyo. Pasito, pasito. Vamos a conectar a Cartagena con ustedes un multimedallista de oro y es de la tierra, es antioqueño. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Martínez Moreno, tengo 22 años. Soy seleccionante de selección Colombia de gimnasia y actualmente termine los Juegos Nacionales. Quiero contarles que estoy muy feliz, estoy muy agradecido con todas las personas que nos han apoyado porque gracias a todo eso se dio el resultado de ganar seis medallas de oro y la verdad es que estoy muy satisfecho porque el resultado de todo el trabajo, toda la preparación, todo lo que hemos hecho, tuvimos una jornada muy fuerte en Cancún, demasiado entrenamiento y yo creo que ese es el resultado de todo eso. Muchísimas gracias, eh, un saludo muy especial para la gente de Rafa Gol, espero que estén muy bien y muchas gracias. La voz, te estás preparando para los juegos del otro año. Claro, para los nacionales quiero participar en pesas. Ahí voy. toda la vida, la En este momento, señoras y, sentión, eh, señoras y señores, Antioquia el líder de los juegos, 82 de oro, 71 de plata, 68 de bronce, por 73 del valle. Vamos ganando los juegos con el departamento de Antioquia. Bueno, muy bien, señor Lavo. Luciano me regaló un número del 1 al cien, a 201. 201. El 201, Alberto Baos, en el, barrio en el barrio Bello, no, municipio de Bello, seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres, Gustavo. El número 29. El número 29 corresponde a la señora Ana María Cardona, del municipio de Caldas, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Veloso. El número 33. El número 33 para el señor Darío Meneses, en el municipio de Envigado, una persona del programa, él, a ver. El 102. El número 102 corresponde al señor Wilson Alberto Álvarez, en el barrio Barbosa, es otro municipio, Barbosa, eh, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. ¿Y la voz? El, el vos, 82. Usted? No, usted en, en su... Ah, eh, del 1 al 599. Eh, 72. 72 gana con nosotros Rubén Darío Villada. Bueno, para el cierre quiero darle un vitrinazo... A la familia Dávila Álvarez, para Diana Patricia están cumpliendo años y John Mario Dávila, que pide vitrinazo. Bueno, para Doña Matea, para Dani, Julián y el comandante en Bello y para Chicho Betancur. Iván Darío Aristizábal en Cereza y Café, Andrés Arboleda en Colanta a la 70, <coughs> Julio César Aguirre Ruth Aristizábal, Gabriel Mesa. Lice Franco, Daisy Álvarez, <coughs> Diana Hernández en Laureles. Doralba Ibarra, Ramiro Ibarra, Andrés Gallego y Wilmar Estrada en el municipio de Bello. Para Juan Pablo Posada, el hijo de don Jackie Posada que se graduó de bachiller, ahí está un saludo muy cordial para Jackie, para su hijo y también para John Jaime Restrepo Quintero, cumpleaños del municipio de Fredonia, profesor, feliz cumpleaños. Bueno y finalmente para don Edison, acá Román, nuestro productor